Hola, soy Rosa Paños y en este tutorial vamos a ver las palabras mágicas en Facebook, que son las palabras que activan una animación en la pantalla de tu dispositivo. Se distinguen del resto del texto porque cambian de color cuando ya están escritas. Haciendo clic sobre ellas sale la animación. Este vídeo es un ejemplo de actividad para el MOOC Poténciate con redes sociales. Estamos en la tercera edición de la Universidad Rey Juan Carlos y está en la plataforma Miriadas. Empezamos desde el grupo de Facebook asociado al MOOC. Es un grupo público y aquí vamos a ver las animaciones. Este es mi usuario. Estamos dentro del grupo. La bienvenida del autor de Oriol. Y en la publicación vamos a ver cómo funcionan. Facebook actualmente estamos a finales del 2019, ofrece seis animaciones que corresponden a distintos conceptos. El primero que vamos a ver es una animación con globos y serpentinas y las palabras que funcionan cambian de color. Es este concepto. Podría ser enhorabuena. Pincho encima y salen estos globitos. Felicitaciones. Funcionaría similar. Y hay más traducido a otros idiomas. El concepto es ese. Otra animación son unas manos lanzando estrellitas, con un color violeta. Pincho aquí. Este está en inglés. He comprobado que estas funcionan. Y este, felicidades, también. Felicidades toma esta animación y felicitaciones toma la naranja. Una tercera animación, que son corazones flotando. He comprobado que funcionan con estas tres palabras. Besos y abrazos. Hago clic. Y tenemos la animación. Una cuarta animación, que es una estrella moviéndose. Hago clic en el primero. Los otros dos. Dos en inglés y uno en español. Estos son los que he comprobado. La quinta animación, que es una mano con un ramo de flores. Tomo un color azul claro. Hago clic aquí, por ejemplo. En inglés. Creo que es italiano. Y conceptos similares en otros idiomas. Y el sexto concepto, que son unas manos en cascada saltando. Aquí están las tres palabras que he comprobado. Aquí he escrito tú puedes en español y cuando acabo le doy intro, estoy con el PC, y ya se activa. Compruebo, veis una manita saltando. La otra en inglés. Y en castellano. Comentaros que hace tiempo había otras palabras que estaban activas, pero ahora que las han quitado, por ejemplo, LMAO, BFFS, rad, días especiales, por ejemplo, el Día feliz de la Tierra, el Día de la Madre, animaciones para el pasado Campeonato de Fútbol Mundial. Esto es ir investigando y ver cuál funciona y cuál no. La pista es que cambian de color. Comentaros que esta X de aquí si le dais, podéis quitar la animación. No es obligado. Algunas de estas palabras las he estado usando en los comentarios de moderación del grupo y algunos ya os habéis dado cuenta de cómo funcionan. Ahora ya sabiéndolo, podéis comprobarlo en vuestras publicaciones cómo funciona. Este vídeo lo subiré a YouTube. te voy a dar licencia Creative Commons citando al autor y se podrá reutilizar. Espero que este vídeo te sirva. Si te ha gustado, dale un me gusta.